saludos cordiales Prislines, eh, LUIS de Prisline. Eh, en esta ocasión eh, muchas gracias por estar ahí a todos en esta ocasión contamos nuevamente con su señoría el juez don jesús villegas que, que está aquí con nosotros le agradecemos mucho que esté que haya dedicado parte de su tiempo a esta entrevista y bueno, si tenéis alguna pregunta para él, ponerla en los comentarios o en el chat, que luego al final, si da tiempo, pues se la leo y él se ofrece a responderos. Y bueno, tenemos otro vídeo con él, ya, ya le conocéis algunos, y el que no lo conozca, pues debajo mm, he dejado el enlace al otro vídeo que hicimos con él. Eh, don Jesús Villegas. Hola, buenos días. Eh, el título que he puesto en la entrevista imaginemos que estamos en un juicio que yo soy el imputado usted pues me tiene que juzgar y, y le digo señoría juro por imperativo legal que yo no maté a Ticio. eso ¿qué opinión le daría? muy, muy buen ejemplo el caso es que cuando uno dice por imperativo legal es evidente lo que está diciendo es que no cree en lo que está diciendo. Es una forma de convertir las palabras simplemente en algo hueco que no tiene contenido. Eso es como decir que no me tenéis que creer. Por eso, curiosamente, en nuestro ordenamiento jurídico, cosa que no pasa, por ejemplo, en los países anglosajones, en el Reino Unido o en Estados Unidos, el acusado no está obligado a jurar porque se le permite que mienta. Cuando uno lo hace por imperativo legal, en realidad lo que está diciendo es que miente. Claro, es que yo este texto lo he sacado de uno de sus libros y me hizo mucha gracia. Claro, no. me imagino yo, investigado en un juicio, a ver, ¿usted mató a Ticio? Juro por imperativo legal que no, que yo no lo hice. Es que creo que lo dice toda la frase. Es que lo digo. Por eso precisamente en nuestro derecho los acusados no están obligados a jurar. ¿Cuál es el sentido que tiene el juramento? Eh, es para los testigos y es para la toma de posesión de los cargos públicos Como hemos visto recientemente con los diputados de los Por eso, independentistas. Claro. explíqueselo claro. a los prislines que ellos quieren aprender derecho Más de una persona como usted Bueno, pues el cargo es que cuando yo accedí a la carrera judicial, hace 20 años No simplemente tuve que pasar mis oposiciones También tuve que jurar el cargo jurar o prometer, que es lo mismo en nuestro ordenamiento jurídico. El que promete no hace menos que el que jura, es, es simplemente 50. una fórmula diferente. Eh, tiene su origen en que la fórmula de prometer carece de connotaciones religiosas y se supone que uno promete por su honor, por su credibilidad, por su honra o por lo que fuere, pero a los efectos que nos interesan son la misma cosa. Entonces cuando yo accedí a la carrera judicial, Tuve que jurar lealtad a la corona, a las leyes, obediencia a la constitución. ¿Por qué? Porque el cargo que yo voy a desempeñar como juez es un cargo al servicio de los ciudadanos y para aplicar la ley española. Yo soy juez de España, no soy juez de la Unión Soviética, no soy juez de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo tengo que tener un compromiso con el ordenamiento jurídico que tengo que aplicar. Lo mismo ocurre con los diputados, con los senadores y con otros cargos públicos. Son representantes del pueblo español y han sido elegidos, en teoría, para servir a ese pueblo español. ...si no asumen ese compromiso moral de servicio con la colectividad... ...entonces no pueden acceder a ese cargo... ...por eso se les exige el juramento... ...ni, ni cobrarlo, claro pienso yo? Porque es que yo me imagino una persona, por ejemplo, una señoría a aprobada, juro por imperativo legal, pues para eso no jures, lo digo yo, ¿no? Claro. O, o no, lo prometas, pues vamos. Por es eso, que, por eso, por eso para eso no te presentes. Claro. Por eso, precisamente, que los acusados en nuestro ¿verdad? ordenamiento jurídico no están obligados a jurar. Sin embargo, un cargo público... es, si es a lo que obligado... me refiero a un cargo público, claro. como podría ser usted o cualquier claro, opositor porque, o cualquier diputado. Claro. Porque el cargo público sí está obligado a servir a los ciudadanos. claro ...y por lo tanto no puede mentir en ese punto... ...al acusado se le permite mentir... ...al cargo público no se le permite o sea, mentir... ...son cosas distintas... Claro, ...claro, efectivamente... ...y la coletilla por imperativo legal... ...es una forma de decir... ...que uno no asume ese compromiso moral... Claro. ...con el cargo al que va a gente... ...en el caso de los independentistas... ...es verdaderamente santánico... Por, ...por eso me refería... Claro. ...en el es que... caso de los independentistas... ...son unas personas que pretenden destruir el Estado español que quieren conseguir algo ilegal, como es la secesión de una parte del territorio sin utilizar ...el ordenamiento jurídico, sin acudir a las leyes, haciéndolo por las gravas... Para lo que no les interesa, perdóneme, claro. eso, señoría, que eso, pero para lo que les interesa, para cobrarlo, sí... Claro, quiero decir evidentemente evidentemente nuestro país se puede defender de una manera libre... ...y eso es correcto, la independencia de Cataluña, del País Vasco o de cualquier otra parte... ...como si queremos defender la independencia de Torrejón de Ardoz... ...podemos defender lo que queramos, ahora bien, hay que hacerlo por las vías legales... ...lo malo de esta gente es que pretenden conseguir sus objetivos políticos al margen de la ley y cuando tienen que tomar posesión de un cargo se les exige toda la ley y como no están de acuerdo respetar la ley ponen esa frase por imperativo legal por los presos por la república yo que sé por cualquier cosa hemos oído muchas fórmulas a cada cual más específica estos días y entonces entran en el cargo, como usted dice claro. cobrando, contaban las preventas todos los privilegios, pero sin asumir, sin aceptar ese compromiso moral que entronca directamente con su honor, con su respetabilidad como ciudadano. Aquí lo que es verdaderamente grave es que la mesa del congreso haya aceptado como válida semejante fórmula que es un embuste claro yo es que es lo que no entiendo y eso que Prisline no se dedica a la política ¿eh? pero Prislin es pues mira me parece muy bien que no lo prometas no lo jures pero tampoco lo cojas no te no te presentes no digas lo prometo por imperativo legal O lo juro por imperativo legal porque quieres cobrar el sueldo pero estás diciendo que no vas a ejercer tu función eh, vamos a ver es que es una estrategia es una estrategia de quinta columna se trata de infiltrarse y desde dentro destruir el sistema ah, amigo. eso es perfectamente comprensible que ellos quieran hacerlo lo que no se entiende es que el propio estado español a través de sus órganos constitucionales como es el congreso le dé cabida a semejante forma de actuar que en realidad es una cuña es introducir una mina para hacer estallar los cimientos del estado el problema de aquí es que tenemos un precedente que es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1990, de junio de 1990, del 21 de junio, si no me falla la memoria. ¿Sabe usted esa sentencia de iba, bueno, No, más no, o no menos. la sé. Más Pero bueno, hace... o, o bien, a lo mejor si me dice el sí. tema... Bueno, del año 1990 estamos ya 30 años, 30 parece, años creo, sí. ¿no? Sí y entonces los parlamentarios de Ribadesella que si recordamos la gente más joven no sabrá lo que es pero era una formación política de que estaba muy próxima sí, nosotros, a ellos sí. yo creo que más o menos bueno, ahí. era el brazo político ¿no? claro bueno pues la verdad es, es que su canal tiene muchísimos seguidores jóvenes por lo tanto sí. estas aclaraciones debemos debemos pues ...entonces hubo unos parlamentarios de Rivadasuna, ...o sea de un partido político a Finaeta, ...que luego después fue ilegalizado... ...pero en aquel momento era perfectamente legal... ...que al intentar tomar la posesión de su cargo como diputados... ...hicieron el juramento por imperativo legal... ...y entonces la mesa del Congreso no se lo permitió... ...ellos interpusieron un recurso de amparo... ...y el Tribunal Constitucional le dio la razón... ...a los parlamentarios proetarras... ...y dijeron que por imperativo legal... ...en realidad no añadía nada... ...que era una fórmula redundante... ...que el que juraba por imperativo legal... Pues lo hacía bien. Y es precisamente en esa sentencia de Tribunal Constitucional donde se basan ahora no los independentistas de Ribatasuna, porque esos ya no existen, sino los independentistas catalanes para introducir estas morcillas que desvirtúan el. Juramento. Mire, yo le voy a decir una cosa, pocas sentencias tan desafortunadas como esa del Tribunal Constitucional Fue en realidad una sentencia política ¿Por qué? Pues porque venía a decir que el juramento era una anticuaya del pasado que no tenía ningún sentido hoy día y que por lo tanto era algo así como una fórmula retórica eh, que se podía decir pues casi como uno quisiera Eso es un completo absurdo porque el juramento tiene un valor simbólico y psicológico frente a la comunidad cuando alguien jura o promete frente a sus electores, está diciendo yo soy un hombre de honor y podéis confiar en mí. Fíjese que si los diputados independentistas hicieran un juramento de adhesión a la constitución española, al rey de España y a nuestras leyes, quedaría muy mal ante su bancada, ante su electorado. Y ellos lo que pretenden es salvar la cara frente a la gente que los apoya. Pero es que, con nuestra ley en la mano, no deberían poder salvar la cara, porque si decides participar en las instituciones del Estado español, debes colaborar con él. Y como no quiere que los tilden de colaboracionistas, ese adefesio que en realidad lo que supone es la institucionalización de la mentira del embuste y de la falsedad y es lo que usted dice lo que yo no entiendo es cómo se lo permiten eh, que lo hagan porque claro también lo que usted ha dicho estrategia de quinta columna me infiltro y desde dentro pero como el propio Estado lo permite. Claro, como usted dice, nosotros no vamos a entrar en política, ni en nuestro oficio. No, vamos, tampoco es que esté prohibido, don Jesús. No, pero que bueno, digo yo que... no puedo, yo no ya, puedo porque claro. yo soy juez y no puedo. Eh. Y evidentemente mi enfoque es exclusivamente jurídico. Lo que quiero decir es que cuando se utiliza esa fórmula, tenemos instrumentos legales que permiten declararla inválida. ¿Por qué? Pues porque no es sincera. Es falsa. Si yo, por ejemplo, mañana firmo un contrato con usted y le vendo un coche, usted me vende una casa, si nosotros detectamos indicios de falsedad en ese contrato, se puede anular. Utilizar la analogía podríamos afirmar que esos diputados están firmando un contrato con la sociedad española porque representan al pueblo español en su totalidad se van a servir un sueldo de unos medios que les proporciona el Estado español y por lo tanto tienen que asumir unos compromisos básicos si mienten es un contrato nulo porque introduce vicios de la voluntad que es la denominación técnica que tiene en derecho civil entonces nosotros aunque no entremos en política lo que sí tenemos que decir alto y bien claro es que el derecho no ampara la mentira institucionalizada y que no se puede servir a dos amos si yo quiero destruir a España mire, es su ideología hágalo al margen de las instituciones pero si yo quiero destruir a España y quiero ser un representante de España al mismo tiempo hay una incongruencia que la pretenden salvar con una fórmula que no la, se la deberíamos perder. Que vi el, ese mismo caso en el juicio este que está viendo ahora del proceso, a uno no sé quién era, uno de los testigos era, que también decía que por imperativo legal respondía a las preguntas de, de una acusación. Sí. Y le dijo. Marchen, Marchen, el presidente el presidente dice le, le, le cortó y le dice: Mire, usted está aquí respondiendo a todo por imperativo legal. <risa> tanto a su abogado defensor como a... Es que a... mire, la mayoría de las cosas que hacemos en un estado de derecho son imperativo claro. legal cuando ahora mismo pedimos un vaso de agua aquí en eh, el bar eh, lo, lo estamos pagando por imperativo legal ay, ay. cuando contraemos matrimonio y lo inscribimos en el registro civil, lo estamos haciendo por imperativo claro, legal, claro todo es por imperativo legal, ahora bien en determinados momentos de nuestra vida, no simplemente de nuestra vida jurídica, ¿eh? no simplemente se pide un compromiso externo con las formas del derecho, sino que también se exige una determinada disposición subjetiva, una voluntad, un compromiso moral. Y precisamente el juramento es una forma de exigir, no de pedir por favor, sino de ordenar al que vaya a ser diputado, que asuma ese compromiso legal. Fíjese usted, que si usted mañana fuera a un tribunal donde yo le tengo que juzgar y yo le dijera a usted, soy imparcial por imperativo legal, ¿no se aterraría no, usted? Me asustaría, digo, e madre este mía. Juez, este juez este ya ter... ha tomado partido por otro. Claro, es imparcial. Y cuando, por me, va imperativo juzgar, legal. cuando me va a juzgar... En realidad, me asustaría. claro, todo esto es un rito vacío, pero él ya ha tomado su decisión de antemano. Por lo tanto, nos encontramos ante un momento tremendamente grave. En algún artículo que he escrito sobre el particular, poníamos algunos ejemplos graciosos. Imagínense que el presidente de los Estados Unidos, cuando jura su cargo, dice, soy presidente, por imper... juro la constitución, juro servir a mis compatriotas por imperativo legal. Claro, ¿Qué pensaríamos? Que es un agente ruso. Claro, <risa> claro diríamos, pues, mira, no lo jure. No, no coja el cargo y váyase claro. y tampoco cobre claro pero lo que usted decía ellos quieren el cargo además de por las prevendas y por los privilegios que entraña porque es una acción quinta columnista es un entrismo en las instituciones del estado para intentar desde dentro desmontar ese mismo estado pues, pues a mí me ha quedado clarísimo yo creo que a los PRIXLINERS pues si tenéis alguna pregunta ponerlas luego en los comentarios que si eso don jesús os la responderá y mira, nos han puesto alguna, pero tiene que ser relacionado con lo que hemos hablado, del imperativo legal. Porque aquí hay unas preguntas, es que nos están poniendo unas preguntas de otros temas, Prisliners. Bueno, eso para otro vídeo, ¿no? Tomamos nota. Bueno, si es temas... unos que les han engañado, que dice no, que sí. No, pero en asuntos privados claro, yo no puedo entrar, porque claro. para eso están los claro, abogados. Claro, no, sí, eso ser... es otra de las claro. cosas. Oh, yo como juez tengo una obligación de no hacer asesoría jurídica claro, porque imagínese que, que claro, usted que un juez claro, a, claro. como si fuera un médico que en el médico es perfectamente legítimo pero que por la mañana estuviera en la oficina judicial y luego por la tarde estuviera en despacho fuera abogado, <ríe> <fuera> abogado <ríe> <y ríe> <y ríe> imagínese usted no, no, en ese juez claro, claro, claro, digo, no, no pues, tiene que ser preguntas relacionadas con el tema porque por él mira por imperativo legal también, claro por imperativo legal por imperativo legal. legal no puede hacer él no puede hacer abogado aunque sepan seguro que claro, mucho ¿no? más que muchos sí. abogados pero por imperativo legal y, y es muy significativo que en este caso en particular cuando estamos hablando ya de los independentistas catalanes no es una fórmula relativamente aséptica la que utiliza por imperativo legal sino que ya están utilizando otras expresiones que son mucho más agresivas habrán hablan por los presos hablan por la república hablan por la independencia eso es una confrontación directa con el Estado español, y eso no se debería tolerar. Claro, pues por eso aquí damos voz a... y encantados además, si quiere añadir usted algo más, don Jesús, y... Bueno, pues yo, antes de nada, agradecerle a Pris Line, que creo que desempeña una función social tremenda, dando... Una voz a la divulgación política y a otros muchos temas. Y luego una llamada a los ciudadanos. Mire, los españoles no somos imbéciles, no somos tontos. Sabemos perfectamente, aunque no hayamos estudiado derecho, que la farsa que han escenificado en el Parlamento esos señores es la profanación del Templo de la Justicia. Es una ofensa a todos los ciudadanos. Y esperemos que nuestra clase política reflexione para que esta humillación colectiva no se repita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Muchas gracias, Pirlines. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao.